Como que sabís que el, el cabro chico se está juntando a tocar un instrumento complicado, así como... Ah, ya que es lo que tiene mérito en aprender una cosa claro. que igual es complicado. Oye, ya, hablando de karate, un dato que, que lo leí hace poquito y me pareció increíble. Ya, que, que... a ver si me decís que el viejo no sabe karate. No, no no, no, no. No, el viejo sí sabía karate para morita A mí me dijeron que no, no, no, no sé. Yo que...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 tu día okay, sí, tú, muchas cosas como ya tu día cómo te alimentáis, tu estrés tu porque el otro loco parece ¿cachai? tiene casi 60 ¿Es que es el Beto sí, wey, Beto, Beto Cuevas tiene 50 años oye Beto wea Beto wea... ¿qué le pasa a ese según... hombre yo cuando veo ese weón tú cachetas de que se trata mentira la canción sí no nunca nunca se puede hacer la, la weá claro, claro, la mentira de, se trata de que el loco cuenta de que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 ¿El libro papel Anderson? Sí, está el libro papel ah, No, pero hay libros, sabes que a mí no... Hay libros que son... Dependiendo de libro, hay libros que ya son como para relajarse Por ejemplo, a mí era la, la crítica que le hacían a las 50 sombras de Grey y, ¿Y Mi cuñado trabajaba en el cine, y le cachaba a la vieja vestida con antifácito yendo, yendo a ver... Sí, van a un chacho a la nariz, y decía, ¡No! <risas> Entonces... Le gustaba caer en ese pero yo siento que está bien pues, es una lectura rápida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 ¿Y si no, qué pasar por el ladito? Sí, sí, yo por ejemplo. ¿Y yo tampoco le he leído esos libros, como para decirte. Así, yo llegué sonido. hasta la mitad Hasta sí, que el nada. loco en la cara. Ah. Leí, le, ah. dejé el libro. Yo leí, yo sea, lo que hacía, leía los clásicos. En cuando leía Harto, Drácula, Frankenstein. De, yeah, sí, sí, el claro. libro más bueno que leí fue El Loco de. así que muy bueno el libro. De hecho, la mirada me lo pidió, fue el de.